En industria y comercio, hemos puesto en marcha programas de subsidio que ustedes conocen, porque ustedes se transportan todos los días. Todos cogen una guagua o un carro público o le echan combustible a su vehículo. Pero han visto cómo hemos podido subsidiar al Intran en más de 700 millones de pesos para mantener el pasaje barato se entregaron 300 millones de pesos para subsidiar el pan popular, aquel pancito de agua o pancito sobao, que a pesar de que el trigo, la harina, ha roto todos los récords en los últimos años registrados, aquí se mantiene la estabilidad en los precios. Coordinamos también acciones con la Asociación de molinos de Harina para entregar más de 900 millones de pesos en subsidio entre enero y mayo para que la pasta y el pan y otros alimentos derivados de la harina mantengan sus precios bajo lo acabamos de renovar en esta semana por unos 533 millones de pesos para que no haya aumento ahí aunque en el mercado mundial primero a veces no hay pasta o harina y aquí hay harina hay pasta y a un precio equilibrado. Quiero aprovechar este gobierno provincial para anunciar también desde aquí y a todos ustedes que estamos trabajando y esperamos esta semana cerrar también con la Asociación de avicultores para entregar subsidios de 700 millones de pesos para que mantenga la estabilidad en los precios del pollo en todo el país.